Agarra tu pareja, agarra tu pareja, agarra tu pareja. Agarra a tu pareja y ponte a bailar. Este ritmo contagioso que te va a poner a gozar. Hola, mami, ¿cómo estás?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 Mueve la cadera mueve la caderera, mueve la caderera, mueve la cabeza mueve la cabeza mueve la cabeza la cabeza mueve la cabeza mueve la cabeza mueve la cabeza la cabeza mueve la cabeza la cabeza mueve la <risa> Ay, mueve la cadera, sube los brazos Remenéate y vamos a bailar Remenéate, revenéate! Vamos a la pista Hola mami, ¿cómo estás? Hola mami, ¿cómo estás? Hola mami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 Mueve la cadera, la cadera, mueve la cadera, la cadera, mueve la cadera, la cadera, mueve la cintura, la cinturita, mueve la cintura, la cinturita, mueve la cintura, la cinturita, mueve la, cinturita, mueve la cintura, la cinturita. Hola mami, ¿cómo estás? Hola mami, ¿cómo estás? Hola mami, Cómo está, te siente bien, te siente bien, te, te siente, siente bien, te siente bien pues. Mueve la cintura, la cinturita, mueve la cintura, la cinturita, mueve la cintura, la cinturita, mueve la cintura, la cinturita, mueve los pies, mueve los pies, mueve los pies, mueve los pies. Mueve los pies, mueve los pies, mueve los pies, mueve los, los, los pies y, y, y mueve la cabeza, la cabeza, mueve la cabeza, la cabeza, mueve la cabeza, la cabeza, mueve la cabeza, la cabeza, sube las manos y te remenea, had had sube las manos y te remenea, <toTH> y te re te remenea. Casa, sube las manos y te remenea, sube las manos y te remenea y mueve la cintura.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 Hola mami, ¿cómo estás? Hola mami, ¿cómo estás? Hola mami, ¿cómo estás? Hola mami, ¿cómo estás? Hola mami, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? Te sientes bien. Te sientes bien. Te sientes bien. Pues, mueve la cadera, la cadera. Mueve la cadera, la cadera.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 siente bien, pues mueve la cabeza, la cabeza, mueve la cabeza, la cabeza, mueve la cabeza, la cabeza, mueve la cabeza y mueve la cintura, revenea, revenea, reveneate, remenea revenea, revenea, reveneate, revenea, revenea, reveneate, remenea remenea remenea remenea remenea ay, ay mueve la cintura, la cintura, mueve la cintura, la cintura, la cintura. Mueve la cintura, la cintura, mueve la cintura y remenea, remenea, remenéate, remenea, remenea, remenéate, remenea, remenea, remenéate, remenea, remenea, remenéate, y remené, remené, remenéate, y mueve la cintura, la ahorita remenéate remenea, revene, remené revene, remené a revene, revene, remené revene, remené a remené a remené a Hola mami, ¿cómo hola, mami, ¿cómo estás? Hola mami, ¿cómo estás? Te siente bien, te siente bien, te siente bien. Se siente bien. ¡S -'s! mueve las manos y te remenea, mueve las manos y te remenea, mueve las manos y te remenea, mueve las manos y te remenea. remenea, remenea, remeneate, remenea, remenea, remeneate, remenea, remenea, remeneate, remenea, remenea Mm. Y mueve la cintura, la cinturita, mueve la cintura, la cinturita, mueve la cintura, la cinturita, mueve la cintura, la cinturita. Sí. Remenea, remenea, remeneate, remenea, remenea, remeneate, remenea, remenea, remeneate, remenea, remenea, remeneate. Ay. Ahí, Ay. Y mueve la cadera, la cadera, mueve la cadera, la cadera, mueve la cadera.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 Te sientes bien Te sientes bien